Date mi vida por una cuarta moneda Y labraste tu destino, tanto como te quería Y labraste tu destino, tanto como te quería Y me fallaste mi reina, siendo tu la vida mía Y me fallaste mi reina, siendo tu la vida mía y es el poder como el ganado de cría y mostras es el poder como el ganado de cría Cuando va en Cayo de palma apoyando el folclor y en la mojada. a mí, quizá no te vea llorar cuando te toque sufrir, cuando te toque sufrir, quizá